¿Vean ustedes qué regla se aplica? ¿Qué regla se aplica, jóvenes, de acuerdo a la tablita que tenemos aquí? Sería la regla 4 ¿no? ¿Por qué la 4 Dijo que es para saltar el... Punto suma, ¿no? o sea, del bloque que pasa al otro lado del punto suma. Sí. ¿Y en el cuatro qué hace? ¿Salta un punto de suma? Ah, básicamente se desplaza, en ese caso, en el ejemplo, veo que se salta el. No, se desplaza el bloque G2 atrás del punto suma. Entonces, ¿es o no es? ¿Qué dicen los ah, demás? Vamos. No, no ¿Cuál sería? ¿Sería el primero, entonces? ¿Primero? Sí, el primero. ¿Por qué? Dice, cada vez que yo pregunto ¿por qué jóvenes no piensen que lo estoy cuestionando? Lo que estoy cuestionando es porque quiero que reflexionen, quiero que razonen, quiero que vean ustedes para qué sirve esa tablita, ¿no? Bueno, hay Está una muy entrada en, en la parte B, en la parte negativa. Al igual al igual que en la figura 2.30. 2 Ajá. ¿Y entonces qué hay que hacer para que convertirlo? Fíjense bien. Si está en la forma de la izquierda, lo queremos transformar a la de la derecha, ¿no? ¿Qué se hace entonces en ese caso, Jóvenes? Si está en la, de la forma de la izquierda, lo queremos transformar a la de la derecha. ¿Qué se hace? que ¿Debemos de obtener la función de transferencia? Sí, pero ¿qué hay que, qué hay que hacer entonces ahí? ¿Qué hay que hacer? Soy los jóvenes, ¿sí? ¿eh? Ahora tenemos que reducir el diagrama de bloques y eso lo podemos hacer realizando las sumas de los bloques por lo que estaba bueno, es lo que comenta el, el libro de Ogata y vamos sí, a ver pero en este caso a ver, sí, a ver, fíjense bien en este caso específico de este ejercicio que tenemos aquí queremos brincar el punto de suma que tenemos aquí de H2 con G2 lo a brincar antes de G1, o sea, de la derecha lo queremos brincar a la izquierda de G1 hasta antes, entre los dos puntos de suma. Lo queremos brincar, pero ¿qué tengo que hacer yo para poderlo brincar, para poderlo saltar de acuerdo al álgebra de grama de bloques, jóvenes? Solo que quiero que observen específicamente qué regla aplicamos. Alguien me dijo la 5, creo, la 4, no sé cuál. Y yo digo, ¿por qué? Y alguien me dijo la 1, yo les pregunto, ¿por qué? Porque lo que se trata, jóvenes, es de razonar porque se trata de razonar el problema, no nada más de copiar, porque miren, le voy a decir algo jóvenes que está ocurriendo y muy drásticamente, y se lo digo por experiencia, el semestre pasado me encontré, por ejemplo, semestre pasado, el antepasado me encontré que en control 2, cuando di control 2, me encontré que teníamos que aplicar lugar a las raíces, eso lo en control 1, y nadie se acordaba, ni sabía por dónde andaba, y uh, entonces vimos de noche esa materia, yo di mi clase, tal vez, les mandé el material, lo, lo leyeron, sí si es que lo leyeron, algunos ni lo descargaron, y no aprendieron nada, jóvenes. Y luego, es muy común, le echan grupo, a meta, es que no me lo enseñó. Es que no me lo enseñó. No lo vi. No lo, lo vieron, es correcto, pero no que no se lo han enseñado. Entonces, yo creo que tenemos que ir viendo la manera de que ustedes aprendan, jóvenes, porque a veces en línea. Esto ocurre en un fenómeno muy común y discúlpenme que se lo diga de esa manera. Se de esa manera. El que no está trabajando en Moodle, trabaja en Teams, da su clase y ya cumplió. Pero no verifica si aprendieron los alumnos. Y luego se van formando lagunas, lagunas y más lagunas. ahorita que estoy dando instrumentación, me doy cuenta que hay un montón de lagunas. Para aplicar control 2 yo necesito control 1, necesito control uno. para aplicar instrumentación necesito conocer control 1 y control 2, para conocer para ver control de procesos necesito conocer control 1, control 2, instrumentación, pero además, además necesito probabilidad y estadística, lamentablemente tampoco le hemos estado dando importancia a probabilidad de estadística, yo no sé si le di probabilidad de estadística a ustedes, creo que no, o sí. ya no me acuerdo pero en, pero en instrumentación vamos a trabajar con error y el error tiene que ver mucho con probabilidad estadística entonces no son materias relleno jóvenes no significa que la materia que ya vi ya la tiro a la basura porque pues ya, ya no va a servir, ya la pasé, ya la hice no jóvenes, una es consecuencia de la otra y entonces cuando llegamos a la industria jóvenes pero lo primero que decimos es que eso no lo vi en la escuela o nunca me lo enseñaron o no pues no jóvenes yo necesito que ustedes razonen el problema pero no si yo se los digo ahorita le digo la solución inmediatamente no lo razonan no lo meditan y no se lo aprenden la única manera de aprender es viendo que tengo ahí razonándolo y diciendo ah caramba ya entendí y les aseguro, jóvenes, que cuando entendemos una cosa, uff, se nos facilita bastante, pero si no, empezamos a sufrir. Entonces yo les pregunto, ¿por qué, qué? ¿Qué regla aplico yo? ¿Qué regla aplico? Lo que me decías es correcto. Y creo que por ahí les pedí, por eso que, le, que tuvieran el libro de, de Ogata, bájenos, descárguenlo, jóvenes. Les aseguro, y discúlpenme que, aseguro, que me traen a asegurar, les aseguro que algunos ni tan siquiera han descargado el material y ni siquiera han descargado el libro. No le interesa. Y pues así mismo se aprende. Se aprende estudiando. Se aprende estudiando. Y si no lo hacemos, pues ya las cosas no salen como... Como deben ser, este es, experto, es este, es este, pero, eh, pues no nos dice mucho si ustedes no leen. Ese ejercicio está resuelto en el gata pero lleva su explicación. O sea, hay que aplicar la regla. O sea, cómo llego yo, fíjense bien, de aquí cómo brinco para. El manual, el manual. Si ustedes leyeron ya el material, el material que les envié, jóvenes, ese ejercicio que ya está resuelto, lo fui resolviendo paso a paso y aún así me brinqué muchos pasos y por eso es que quiero irme deteniendo que ustedes van razonando el problema. Y si movemos el punto de suma que contiene el lazo de retroalimentación negativa con H2 hacia afuera del lazo de retroalimentación positiva que contiene H1, aplicando los criterios del álgebra de diagrama de bloques, y entonces, ya lo moví desde, desde aquí, fíjense bien, de brinqué hasta acá. ¿Pero cómo llegué hasta ahí? ¿Cómo llego, jóvenes? ¿Cómo llego, según si pregunta? Con las fracciones parciales relacionando los, los cuadros, los bloques. Sí, ¿qué regla aplico? ¿Qué regla aplico, jóvenes? que regla aplico, fíjense bien. Observen su diagrama de álgebra de bloques. Lo que está a la izquierda lo quiero transformar a la derecha. Lo que está a la izquierda lo quiero transformar a la derecha. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, jóvenes? ¿Con la transformada de la plaza? ¡Ah! nada que ver ahorita la transformación de la plaza eso ya quedó ya está hecho no, no, no, no no, no, no jóvenes no, anden divagando aquí en este yo quiero que se centre en este en, este, en esta tablita en esta tablita que tenemos aquí al frente y que ustedes lo deben de tener ahí copiado en su cuaderno en sus apuntes ya sea fotocopia ya sea copiado a mano como quieran ténganlo a la mano jóvenes. vayan tomando nota Sí, se aplicó transformación de la plaza para llegar ahí es correcto pero ahorita ya la transformada de la plaza no la vamos a aplicar aquí, ya está aplicada. ¿Qué hacemos? Céntrense en la tablita, vean ustedes, observenla. Aprendan a ser observadores, jóvenes. A ver, la regla 1 ¿qué hace la regla uno? Uh, la regla uno ¿Cómo es llega? El bloque a las a la salida del sumador y también coloca otro bloque en la parte negativa del sumador pero en este caso es la inversa del bloque, o sea 1 sobre G bueno entonces desplazó el punto de suma hacia la izquierda del bloque G desplazó el punto de suma hacia la izquierda del bloque G, fíjense bien, hacia la izquierda pero para que no se des, eh, desequilibre ¿qué necesito hacer? Inge insertar un bloque recíproco al bloque que yo salté ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para que algebraicamente me dé sí. lo mismo. Para que algebraicamente me dé lo mismo, porque dice que aquí A por G menos B. A por G menos B. Entra B y me da A por G menos B. Y entonces aquí la salida me debe dar A por G menos B, pero para que me dé A por G menos B... inserto el blog 1 sobre g por, por sobre g y entonces aquí me da a menos por g pues me queda a g menos b si yo salto este punto ¿qué blog necesito insertar aquí en esta línea? el blog 1 sobre g 1 jóvenes y entonces traslado este punto de suma a eso es lo que estamos haciendo aquí jóvenes ya trasladé el punto de suma hasta acá, pero ahora H2 está dividido, ¿por, ¿por quién? Por G1, porque H2 por 1 sobre G1, me queda H2 sobre G1. Hasta ahí llego, jóvenes. ¿Se en cuenta? Ahora, G1 y G2 están en cascada. Lo puedo convertir en un solo bloque. en un solo bloque se llamaría G1-G2. Y al quedarse G1-G2, este lazo de retroalimentación positivo, ese lazo ya lo puedo reducir, jóvenes. ¿Ya lo puedo reducir? ¿Cómo lo reduzco? Piense bien, aquí, aquí viene la parte importante, G1, G2, ya se reduce a un solo blog Pero está reducido de manera directa, jóvenes. Bueno, voy a, voy a abrir, voy a salirme de aquí tantito. Para abrir este, la pizarra, para abrir la pizarra, jóvenes. No he encontrado, si ahí encuentran ustedes cómo abrir la pizarra sin que yo salga de ese material, pues me informan, ¿no? Me informan. a la pizarra, fíjense bien. Gracias, esta que... sus aportaciones si gustas a ver este fíjense bien jóvenes ustedes deben tener sus notas ahí a la mano eh por favor usted tiene su nota a la mano nos queda en cascada bloque G1 con G2 internamente y con una retroalimentación H1 entonces nos queda más o menos de esta manera nos queda de esta manera a ver voy a tratar de eh, y si esté lo más perfectamente posible. Sí se ve la pizarra, jóvenes? Sí, no, sí, yo sí. no la puedo sí, ver, sí. maestro. Sí, profe. bueno a ver fíjense tenemos en cascada g1 y g2 aquí está g1 aquí está g2 y aquí tenemos la alimentación h1 G1 aquí pues retroalimento aquí el, el punto de retroalimentación de suma es más más es más aquí y más acá jóvenes g1 y g2 están en cascada g1 y g2 están en cascada y entonces lo reducimos a un solo bloque, lo voy a borrar y lo convierto en un solo bloque, jóvenes. Copien. Se multiplican, es correcto. Vayan copiando ustedes, jóvenes, por favor, porque les voy a decir algo bien importante también. Si no saben tomar notas, ese es otro problema del aprendizaje. Tienen que aprender a tomar notas, pero no copien nada más por copiar. Copien este esquema, pero pongan ya poniendo una notita ahí. El bloque G1 con G2 se reducen. Al estar en cascada, se multiplican lo que acabas de decir, precisamente se multiplican y se transforma en y elaboren el otro diagramita. Entonces voy a borrar este diagrama este, estos bloques, fíjense bien, lo voy a borrar y lo convierto en un solo blog. En un solo blog, jóvenes. Le voy a poner otro color. Bueno, aquí ya salió un poquito Federico, pero no se preocupen, con buena voluntad. Y entonces... Fíjense bien, aquí tenemos que, viene una flecha, hacia acá, y viene otra flecha hacia acá, ah, está fea esta flecha, pero bueno, y entonces este blog se llama ahora G1, G2 jóvenes, sale, Ahora váyanse al álgebra de diagrama de bloques, a su tablita. ¿A cuál se parece ahora este diagrama este reducido? Esta parte, esta parte, fíjense bien, esta parte G1, G2 con H1. ¿A, cuál, a qué, cuál se parece para reducirlo ahora? ¿A cuál regla se parece? A la regla 4, ¿no? A la 5. La regla 4. ¿Por qué? La regla 5, ¿no? Pues queremos reducir y queremos reducir, aplicamos el 5. ¿Qué dice que es igual? Pues es, es al bloque que está en la trayectoria directa entre 1 más este menos se convierte en más el producto de g 1 por. G2 en este caso, o como se llame, el bloque está aquí, vean ustedes, entonces, en ese caso, vean ustedes, ahora ya podemos reducir esto, lo podemos reducir y, híjole, qué hice, y entonces, ya, al re, ya lo podemos reducir en un solo bloque, y se transforma en G1, G2, lo voy a reducir aquí, jóvenes, voy a reducir aquí, y ustedes van a ir verificando, por favor. lo voy a redibujar. Bueno, um, la única diferencia creo que sería con respecto a lo de la tabla, el signo, ¿no? Que como en la tabla aparece más menos, y el, las, el signo de la suma después del 1, bueno, es positivo, en este caso sería negativo, ¿no? Es negativo, es correcto. ¿De dónde obtuvimos eso, jóvenes? Me regreso tantito, esto ya lo hicimos. Nada más que no se acuerdan. Aquí lo hicimos, fíjense bien, aquí está, miren. CDS en RDS, ah, no, no lo pueden ver, porque este, tengo la pizarra. A ver, déjenme ver. Vuelvo a entrar a uno. Aquí, fíjense bien, no sé si ya lo ven. CDS en RDS es igual a GDS sobre 1 más GDS por HDS y esto se obtuvo de este diagramita jóvenes, de este diagramita GDS sobre 1 más GDS HDS a eso nos condujo a eso nos condujo la deducción del sistema de lazo cerrado si ¿Sí se dan cuenta ahora no importa cómo se llame Juan, Pedro, José, o como se llamen, no importa, lo importante es que entendamos que este blog es el blog de la trayectoria directa. Aquí está, jóvenes. Función de transferencia de trayectoria directa es GDS. Función de transferencia en lazo abierto es GDS por HDS. Cuando HDS vale la unidad, pues GDS, la, trayectoria, la de trayectoria directa y lazo abierto son iguales, pero en estos casos especiales. En ese caso, aquí hicimos la deducción de la expresión de un, una función de transferencia a la dos jóvenes. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos, vean ustedes. Entonces, ahora, cuando tenemos dos bloques en cascada, les decía yo que se reduce a uno solo multiplicándolos. Es correcto. Este, y, entonces, yo lo que quiero que ustedes vayan viendo esa parte, jóvenes, esa parte es la que nos, se nos vuelve un coco, se nos vuelve pesado. Me regreso a la pizarra, Ahí si encuentran algo mejor para hacer diagramas a bloque rápido, pues me dicen también, porque pues, los dibujos salen medio federicos. Y entonces, fíjense bien, ¿cuánto teníamos aquí, jóvenes? Ah, ¿Teníamos... Sí. ah Digo, lo que queda al final. ¿o? ¿Qué, ¿Qué teníamos aquí? Ya no me acuerdo. Era uno uno? no... Ajá, pero después de lo que da todo es G1 sobre 1 menos G1 por G2 por H1. Correcto, entonces no. aquí sería 1, 1 menos, menos, porque aquí este más, se convierte en 1, G1, G2 por H1, ¿no? Ajá. G1. G2. H2. Uno. Borro todo esto, jóvenes. Borro todo esto, fíjense bien. Borro todo esto. Y ahora, ¿qué parte reduje, jóvenes? Ah, la parte central. La parte central. O sea, lo que reduje es esto. Entonces me queda ahora... Fíjense bien, ese me queda en cascada. ¿Con quién? No, no, hace G3? Uno. no. Con G3 es correcto. Me quedé en cascada con G3. Vean ustedes. Entonces me regreso acá. Y vean ustedes. Aquí se va en cascada con G3. Y este se va hacia la salida, ¿no? ¿O a dónde más? Ajá, ¿Así, sí. hacia C. ¿Hacia C? Bueno, ¿no? Sí. Aquí es se... C. Pues no, yo no sé. ¿Y por el otro lado, hacia dónde se va? Ah, en la entrada. ¿Hacia los Ah, oh, es Así que también punto, hay una punto, retroalimentación. Lo, lo hasta la entrada, hasta este punto de suma, ¿no? Ese que lo vamos a sacar. Ajá, es correcto. Es correcto. Hay una retroalimentación. Y entonces, resulta que... Entonces, aquí hay un punto de suma. Pero no hay negativo. No si positivo negativo, ¿verdad? Positivo, pues positivo negativo. Y negativo. Y, y aquí se explica topología de redes. Como arriba a lo mejor no no, este, no cabe. Pues lo pongo abajo. Es lo mismo, jóvenes. Pongo abajo. Fíjense bien. Vean ustedes. Y lo puedo poner abajo, el, el blog. ¿Qué blog es? ¿Desde dónde va? Uh, es. Se va desde H... C, ¿no? Ajá, va desde C hasta... El borde negativo más... del... El menos, ¿no? Sí, el menos. El menos. El menos. Y es H, ¿qué? H2 sobre G1, ¿no? H2 sobre G1 es correcto, jóvenes. H2... Sobre. E1. ¿Ya se dan cuenta? ¿Y qué sucede con estos dos bloques en cascada jóvenes? Ah, lo pues, decir a, solo, a uno solo, ¿no? Ajá. Se multiplicaría. Se multiplicaría. Entonces, ese G3. Lo voy a cambiar de color para que se vea así como psicodélico, ¿no? Para que se acuerden que esa G3. Era este. Y ahora borro este bloque ya lo reduje, jóvenes. Lo borro. Y le trazo otra vez la línea, la línea de salida, ¿no? La línea de salida. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Y ahora cómo quedó? ¿A qué se parece este este lazo? Porque es un lazo retroalimentado. Igual a la regla 5. Volvemos a la regla 5, ¿no? Volvemos a la regla 5, jóvenes. La regla 5, ¿qué me dice? Porque pues si tengo, fíjense que aquí viene la parte importante. Aquí tendremos que hacer algunas operaciones. Ahorita vamos a hacer, ahorita vamos a hacer, bueno, si nos da tiempo. Sí, sí, sí nos da tiempo. De aquí a las 12 de la noche todavía hoy. No, no sé. Tengo clases todavía. Fíjense bien. Esto no importa cómo se cómo ...que tenga por dentro, esto llámenle G, por ejemplo... ...este, vamos a llamarle por fuera G. Y esto por fuera, esto por fuera, llámenle H. Oh, es una cajita negra. Variable, ¿no? Lo único que tenemos adentro son... ...acuérdense que G1, G2, G3 y H1... ...y H2, en este caso, son variables... ...están en función de variables compleja, complejas. No, no estamos enseñando ahorita... ...pero sí vemos que hay unas operaciones ahí adentro, entonces... Vamos a tomarlo como una cajita negra, imagínense una, ca una cajita de chicles, ya no sé cuántos chicles tiene la cajita ahorita, puede tener uno o dos, pero yo tengo una cajita de chicles que le llamo G, y tengo otra cajita de chicles que se llama H, y entonces de acuerdo a la, a la, a la, al formulario me dice que, o oh, si quieren llámenle G1 o G2, ya se lo como, pero para no confundirlos con esta G1 y esta G2, le llamo G, y vean ustedes, ¿A qué es igual esto? Pues dice que es igual a G sobre 1 más, porque ahora como aquí es menos en el punto de suma, se convierte en más, G por H. G por H. Entonces, pero aquí tenemos que hacer algunas operaciones, jóvenes. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí que G contiene todo esto, son dos chicles. Y aquí H nada contiene un chicle, entonces ya tenemos que hacer operaciones. Y lo tengo que repartir entre 10 gentes. Entonces como tengo que repartir entre 10 gente, es un ejemplo trivial, ¿eh? Nada más para que tra traten de, de, de, de, de imaginar pues, que tienen que hacer algo aquí. Lo tengo que repartir entre 10 gente, pues entonces tengo que hacer las operaciones pertinentes para que me le toque a todos iguales y no me salgan aunque me faltó o me, o, o, o me diste más grande o me diste más pequeño. Entonces aquí, fíjense bien, equivale a decir que es... Esta operación entre esta, lo, resumo, lo reducimos a un solo de gama bloques. Y piense bien, la operación es la siguiente. Fíjense que es igual a G. Fíjense que es igual a G. ¿Cuánto vale G? Pues vale. Oh, bueno. Todo eso. Ajá, sí, adelante, Ah, pues es que ah, creo que hoy aparece en la pantalla, así que. ¿Eh? Bueno, no, es que la... ya. Ah, es que ya aparece en la pantalla, entonces lo que es G, pues. A ver, ¿qué pasó? Cuéntame, cuéntame porque ya, ya, ya este, a lo mejor lo estoy perdiendo. No, este, no, nada, no, este. Bueno, fíjense bien, todo esto equivale a G1, menos G1, G2, G1, G2, H. ¿Cómo la intención, jóvenes? Ahí se debe ver el H1. ¿Sí lo distinguen? Sobre, sí bien, 1, sobre 1, más, sobre 1 más, G por H. ¿Pero G cuánto vale? Pues vale todo esto, G1, G2, G1, G2. Por ahí, si se enteran, cómo hacer mejor los dibujitos. Estos jóvenes, David, son horror porque luego eh, sale feo aquí. y luego con el punzo que tengo, pues, como que. Ya parece. Bueno, no, no, voy a hablar mal de mi amigo. El día... Uno más. Uno menos G1, G2. 1 menos E1, E2, H1, ¿por qué? Por H, pero ¿cuánto vale H? Vale H2 sobre C1, ¿no? Por H, que vale H2 sobre C1. ¿Ya lo vieron? Aquí es más, ¿no? Aquí es más, ¿verdad? Es más, es más, aquí es más. Fíjense bien, esto equivale a tener lo que tienen ustedes en su formulario, ahí en su tablita. ¿Qué vale todo esto? Es equivalente a decir que tengo un billete de 100 pesos en monedas o en billetes más chicos. No, pues ya no es más chico, más que de 20. Y aquí equivale a tener, pues, lo mismo, ¿no? Entonces, aquí tengo G por H. 1 más G por H. Pero H vale todo esto. ¿Ya se dan cuenta? ¿De el formulario que tenemos ahí? Entonces, aquí, vean ustedes, esta G1. Esta G1 con esta G1 se cancela, ¿no? Se cancela, lo voy a cancelar. G1 con G1, pum, se cancela. Y entonces, entonces, fíjense bien, vuelvo a reescribir re esta operación. Esta operación y me queda G1, G2, G3. Ya lo hice muy... No, ya, ya lo hice muy arriba. Ya lo hice muy arriba. Hombre. A ver, bueno, déjeme ver. déjeme ver, déjeme ver. Aquí. Ahí voy para abajo. Ah, caramba. Bueno, aquí sería que uno... G2... Que por G3 sobre 1 menos G1 G2 H1 aquí es H1 y aquí le obtengo Aquí le este, obtenemos el común denominador, jóvenes. Aquí le obtenemos el común denominador, que sería... 1 menos G1, G2, H1. 1 menos... G1, G2... H1 y entonces este 1 menos G1 G2 H1 entre, entre este 1 pues me queda lo mismo 1 menos G1 G2 H1 Más G2, G3, H3, porque aquí sería uno menos G1, G2, H1. Entre uno menos G2, H1 sería G2, G3, H2. G2, G3, H2. G2. G3. h 2 bueno, ok, fíjense. pero ahora si se dan cuenta, este denominador con este común denominador se cancelan, se cancelan, y qué nos queda, G1, G2, G3, sobre 1, menos G1, G2, H, H, era que aquí, H2, no, H1, aquí, verdad, aquí era H1, salió medio feo, aquí es G1, G2, H1, a ver, aquí es H1. Este. Aquí es H1. A ver, déjame borrar esto porque ya lo, lo voy a confundir. Lo voy a confundir, jóvenes. Aquí es. Uf. No sé cómo lo restablezco ahora. Bueno, aquí sería H1. más g2 g3 h2 bueno ya lo borró qué bueno que lo borró entonces este aquí tengo este denominador vean ustedes eso no se cancela y me quedaría aquí un solo blog todo, de todos estos jóvenes me quedaría un solo blog que voy a borrarlo todo borrarlo todo. Me quedaría un blog de esta forma. que está escribiendo ahorita en la pantalla no sé si soy el único no sé es que hay, no sé si en la parte de hasta abajo es que no la podamos ver porque nos tapa la la barra de, de los integrantes entonces no, no sabemos si escribimos estoy... abajo ah ok a ver no, creo que a ver a ver qué es lo que no pueden ver en la pizarra o en lo que está escribiendo lo que está escribiendo en la pizarra sí lo que a ver a ver ahí ya ya se ve a ver ahí bueno ok, entonces fíjense bien jóvenes aquí qué nos quedaría G1, G2, G3, G1, G2, G3 sobre 1 menos G1, G2, H1, G1, G2, H1. Si oyen voces es porque mi nieto también está tomando clases y coincide esta hora. Inclusive compartimos. Fíjense que hay que compartir. Qué complicado porque hay que compartir espacios. Aquí vemos cinco que tenemos que utilizar espacio y internet y todo eso y todo lo demás. Complicado. Yo me imagino ustedes si tienen hermanitos o. Pues también. Hace rato habrán oído hablar, habrán oído hablar, llorar a mi nietecita que estaban aquí. en el... Se machucó el dedo, creo. Bueno, así queda, fíjense bien, este blog. Aquí es la salida. Y aquí hay una entrada. ¿Qué viene de dónde, jóvenes? ¿Qué viene de dónde, Piense bien, ya estamos en. ¿En dónde? En la. Ya nada más en el otro punto de suma, ¿no? Con representación negativa. Ya tenemos aquí otro punto de suma. A ver, lo dibujo. Aquí hay un punto de suma. Punto de suma, jóvenes. es que mi internet está fallando y se mueve y es, eh, y es mira, ya me hizo profe, una pregunta dos eh, en, el, en lo que está dentro del rectángulo verde en el denominador, el tercer término sería G2, ¿no? por G3 por H2 a ver, a lo mejor me equivoqué. A ver, ya checamos. Es G2, G3, perdón. Uh -huh. G2 por G3. G2 por G3, sí, es correcto. Es G1, G2, H1, G2, G3, es correcto. Es correcto, este. Es G2. Bueno, eso... Me alegra que ya le van siguiendo el ritmo. Porque no es difícil, es talachero, diría el difunto mi amigo. Chaui, chaui. Bueno, aquí es E y aquí es R, creo. Entonces, eso nos queda. Eso es lo que nos faltaría, jóvenes. Eso es lo que nos faltaría. ¿Sale? Es la parte que nos faltaría. ¿Comentarios hasta aquí? Nos quedaría simplificar la última La línea. última parte, es correcto. Es correcto. La última parte que es llegar de aquí ya llegamos aquí, estamos hasta aquí y de aquí ya nos falta nada más llegar hasta acá. ¿De acuerdo? Entonces, adelante, jóvenes, nos debe quedar de esta forma la, la función de transparencia de lazo cerrado y ya vean ustedes, reducimos un diagrama bloques así grandote, grandote, a un diagrama bloques ya de, de lazo cerrado de, de esta manera. Ok, entonces yo les voy a solicitar que, por favor, por favor, jóvenes, el ejercicio que les acabo de solicitar por ahí, como actividad extraordinaria o como actividad de extraclase, como le quieran llamar, este, no le llamen tarea porque luego cuando hablamos de tarea, así como que ¡puf! Otras tareas, no hombre, actividad, este, traten de resolverlo y cualquier comentario, pues con toda confianza lo platicamos aquí el día de... La próxima clase que sería mañana, creo, ¿no? Mañana, ¿verdad? Sí, mañana. Entonces, por favor, ese, el, el, ejemplo, el ejercicio que tenemos aquí en el diagrama, en la figura 230, el diagrama bloques, traten de resolverlo. y este ah, Ingeniero, una pregunta. Sí, adelante. Eh, la actividad 1.2 se resuelve igual por el método de las... Actividad 1.2, no me acuerdo qué dice la actividad 1.2, pero, este ¿qué dice la actividad 1-2? Sí, creo que es reducción de diagrama de bloques, ¿no? Ah, sí, se reduce. Sí, hay que reducirlo, pero fíjense bien. A ver, fíjense, fíjense bien, jóvenes, la diferencia entre llegar a la función de transferencia de lazo cerrado y a su forma canónica. La transferencia de lazo cerrado es esta, ya, C en R. Pero si nos dice que llega a su forma canónica, hasta aquí ya es un, está en su forma canónica, con retroalimentación unitaria. Vean ustedes, con retroalimentación unitaria. Entonces, su forma canónica es esta. Y ya, de lazo cerrado completo, es esta que tenemos aquí. No, no sé si lo ven en su pantalla. Sí Sí se Bueno, fíjense bien, forma canónica. La forma canónica es esta. ¿Se acuerdan que les mencioné...? En los apuntes, que la forma canónica, por ahí se la menciona, esta, estas dos son en su forma canónica. Ya sea que tenga retroalimentación unitaria, o que tenga un bloque de retroalimentación, en cualquiera de los dos casos se dice que ya está en su forma canónica hasta aquí. Hasta aquí, fíjense bien. ¿eh? Pero ya la función de transferencia del lazo cerrado, para este caso, para esta forma canónica que tenemos aquí, si se dan cuenta, es esta que tenemos acá, CDS en RDS es igual a GDS, sobre uno más GDS, HDS. Entonces, hay que prestar mucha atención, ¿qué pide el ejercicio, jóvenes? ¿Qué pide el ejercicio? ¿Sale? ¿Comentarios? Aparte de lo que ya hicieron. Otro comentario, jóvenes. otro comentario? Pues nada, que sí se entendió la clase. Entonces, miren, fíjense, si yo le, si, a, si a mí el ejercicio me pide que lo deje en su forma canónica, hasta aquí lo dejo, este ejercicio que tenemos en que acabamos de realizar, hasta aquí ya está en su forma canónica, pero si me pide que yo realice la función de transparencia de lazo cerrado, entonces tengo que reducir toda esta parte de la retroalimentación para llevarlo a un blog nada más de C en R. Aquí ya está en su forma canónica este ejercicio. ¿Sale? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, jóvenes. ¿Sale? Entonces, pues ahí lo dejamos, jóvenes. Y si no hay más que, que discutir, pues les agradezco. Y nos vemos mañana, Dios mediante, en la próxima clase. Hasta mañana, profe. ¡Sale! Hasta mañana. ¡Hasta luego! Oh. ¡Hasta luego! Que se diviertan.